Eh, y sin más paso la palabra también ahora a presentar las bases del concurso para pescadores eh, por parte de César Rodríguez de Ríos con Vida y que nos cuente exactamente en qué va a consistir eh, los elementos principales de, de esta campaña donde animamos a, a que haya una gran participación y no solamente por, por el hecho de aportar información sino que también va a haber a San Premio. Adelante César. Pues sí. Esa es la idea, que haya un premio, esperemos que haya, que haya premiados también. Creo que veis mi pantalla, ¿no? ¿Sí podéis ver la pantalla? Sí, sí. sí la vemos. Bueno, el, un poco antes de entrar en lo que son las bases, quería comentar alguna, alguna cuestión relativa al tema de los peces. ¿Por qué un concurso para pescadores? Bueno, pues realmente lo, lo comentábamos antes, es uno de, de los grupos de animales con más especies eh, exóticas establecidas en nuestras aguas continentales son los peces. También, por otro lado, tenemos una, una fauna de peces continentales autóctonos muy rica, sobre todo no en número de especies, pero sí en endemismo, un 58% de especies endémicas. Y bueno, pues esto nos, eh, nos sitúa en un en, en, en escenario de, de, de mucho riesgo ¿no? de perder biodiversidad. Realmente la, la introducción y la, la aclimatación de especies exóticas, como ya sabéis, pues tiene unos, uh, un sustrato que, que tiene que ver con la alteración del, del medio la alteración de, la, de las condiciones ambientales, también el retroceso de las comunidades autónomas y la, la generación de nichos y de oportunidades para, para las especies exóticas. Efectivamente, en el caso de los peces ha habido una, una introducción intencionada, eh, legalmente realizada desde los años 50 del pasado siglo en España, con motivo del aprovechamiento deportivo de algunas especies que se consideraban interesantes, eh, se consideraban interesantes introducir en nuestras aguas para incrementar los, los recursos de pesca y también producir nuevos recursos en aquellos escenarios, en aquellos ambientes que, que surgían eh, a medida que se iban construyendo presas. ¿no? Pues teníamos los, los grandes envases que se fueron construyendo, pues, bueno, que en principio estaban colonizados por especies autóctonas que vivían en sus tramos de río, pero bueno, se pensó por parte de, la, de las administración, la administración central del Estado en aquel momento que era buena idea introducir especies, es eh, un fenómeno que también ha ocurrido en, en aguas de todo el mundo desarrollado. ¿no? Lo cierto es que bueno, eh, muchos años después eh, han, seguido, han seguido avanzando la, la introducción de especies y, y ciertamente pues hay una, un aprovechamiento consolidado, una, una apreciación por parte del mundo de la pesca deportiva de, de una serie de especies. De hecho, seguramente la mayor parte de la, de la economía, de la actividad que se genera en torno a, a la pesca en España actualmente es, eh, está relacionada con especies exóticas eh, y, y en muchos casos con especies que, que tienen carácter invasor y que... Así está reconocido. Sin embargo, esto en la, en la sociedad no está muy implantado y los pescadores, por supuesto, como parte implicada, pues eh, tampoco lo tienen muy interiorizado. ¿no? Eh, es cierto que se podría aprovechar eh, la pesca de algunas especies que están introducidas de forma, de forma extendida, de forma muy, muy amplia en nuestras aguas, que es, son muy difíciles por ¿no? decir imposible erradicación hoy por hoy con los medios y las técnicas conocidas pero bueno de ahí a, claro, a a tener una apreciación y por lo tanto entonces una, una tendencia digamos al a fomentar esas especies a, a trasladarlas de un sitio a otro por considerarlas interesantes pues va un, un trecho y ese trecho hace mucho que se recorrió en nuestro país y, y bueno es, es un poco lo que tratamos de de, de un poco de revertir o de, o de reequilibrar con esta, con esta campaña también este concurso. ¿no? En definitiva, se trata de informar y sensibilizar, valerse también de, de la capacidad de, de, de las personas que están eh, realizando la pesca en, en, en el medio para, para conseguir información, para recolectar información de observaciones de especies exóticas invasoras eh, que puedan estar extendiéndose actualmente que está cosa que está ocurriendo, pero también de informar y sensibilizar a, especialmente a algunos colectivos sensibles muy implicados como pueden ser en este caso los, los pescadores, ¿no? Nosotros en este aspecto pues hemos llevamos tiempo trabajando, como en ríos con vida, en, en esta concienciación, incluso también en bueno en la propuesta de, de medidas de gestión, ¿no? Tenemos alguna, algunos informes publicados sobre esto, en concreto sobre el tema de las truchas también. Sabéis que bueno, la trucha común ha sido una de las especies, una de, las especies de aprovechamiento recreativo-deportivo más, más importantes, o lo ha sido en, en España durante muchos años. Y bueno, pues se han, se han introducido variedades, se han introducido variedades de trucha como centroeuropea, también especies de origen norteamericano, como la trucha arcoiris, que también tiene un aprovechamiento económico comercial, y luego pues toda una serie de, de, de otras especies eh, de las cuales pues tratamos en un informe que, que sacamos en, hace unos años, en el 18-19 y bueno, donde también recogemos algunas, algunas medidas, algunas propuestas para, digamos, introducir el control y la gestión en este mundo de, de la pesca deportiva de, de peces exóticos invasores. ¿no? Y bueno, se, ya en concreto, hablando del concurso, del concurso que, que tenemos pensado realizar a partir de, de mañana en concreto, el, bueno, el concurso está dirigido a pescadores deportivos o recreativos de, de España y Portugal, es el ámbito de la península ibérica, las aguas continentales de la península ibérica. Como he dicho, tiene una duración de un mes, se desarrollará entre el 24 de mayo y el 24 de junio de 2022 en todas las aguas continentales de España y Portugal, pueden, pueden ser objeto de, de registro de, de especies. Y bueno, la, para participar en el concurso hay, una, hay un formulario de inscripción gratuita que, que distribuiremos también con las bases, es este que tenéis aquí, donde se piden unos datos muy, muy básicos de, de, del inscrito. La fecha límite de inscripción es el 20 de junio. De, el 20 de junio. Tenemos, claro, pues, se puede participar con un cierto margen de unos días, pero, pero bueno... La, cierto es que lo recomendable es que quienes deseen participar pues lo hagan cuanto antes ¿no? como se ha comentado el, el instrumento para para grabar y registrar o sea, para grabar y enviar los registros es la aplicación de, de, la, de la Unión Europea eh, ya tenéis ahí también lo ha comentado Elena un poco cómo funciona los, los eh, detalles para descargarla hay que bueno hay que tener una serie de pautas importantes, Yo, hay alguna cosa que, que se puede añadir, como el tema de tener activado el GPS y el acceso a la ubicación del dispositivo para que las fotos que hagáis de las especies queden georreferenciadas, eh, y bueno, existe algún, algún vídeo también de funcionamiento que, que se, puede, se puede consultar, se puede ver en, en la lista de reproducción del en, en, en live en Basacua, ¿no? Eh, como se ha dicho, las observaciones que se envíen no, no son procesadas sin más, sino que siguen un proceso de validación, ¿no? Y las eh, observaciones que entran a concurso, pues son las que están validadas, ¿no? En principio, planteamos un, un concurso con dos categorías de premios. Eh, sería una categoría el número total de los registros realizados, de, de especies realizadas. Bueno, con un límite máximo de cinco registros. Se pueden hacer varios registros eh, indicando, como se ha dicho en la aplicación, números de ejemplares. ¿no? Lo, que no, lo que entendemos que no, no es eh, de recibo hacer es más de cinco registros de la misma especie con los números de individuos que sean realizados en el mismo escenario porque no, no tendría sentido. Cualquiera podría introducir un montón de datos, ¿no? Y no, y no tendría ningún valor, ¿no? digamos, eh, como, como registro en sí. ¿no? Eh, luego, por otro lado, sería el, el premio a la, a, la, a la diversidad de especies registradas. ¿no? Eh, el, el número de especies distintas que se registren. ¿no? Eh, son 250 euros eh, bono de material de pesca en cada categoría. Y bueno, en caso de empate pues se tendrán en cuenta algunos criterios como puede ser la, la regularidad en la clasificación semanal o, o eh, haremos una, una clasificación semanal que se irá publicando. No sabemos todavía si podrá ser semanal o cada 15 días o cada... En principio la idea es que sea semanal. ¿no? El número de tramos o la amplitud de las áreas que, se haya, que haya prospectado un, un observador, la extensión, la extensión de la participación en el tiempo tiempo se ha, se ha participado en la campaña y también una cosa importante es eh, porque al fin y al cabo todos los que usemos esta aplicación tanto en, dentro del concurso como fuera pues es importante también que, que, que demos un poco noticia de esto ¿no? y hoy en día que, que todos, muchos de nosotros manejamos redes sociales, nos comunicamos a través de las redes sociales pues también es importante que, para, que compartamos esta información en, en nuestras redes personales o institucionales, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos también en cuenta el número, la calidad, el impacto de publicaciones que, que se pueden hacer en redes sociales sobre, sobre este registro, de, sobre esta campaña de registro de especies, ¿no? eh, Como decimos, bueno, la idea es publicar la clasificación parcial a medida que vayamos recibiendo datos de la organización de ASIN y... Um, y esto, esta clasificación se podrá publicar en, en redes sociales, tanto del proyecto Life in Basacoa como de, también de, de entidades que forman parte de, de la organización de la campaña. La clasificación final, por pues, lo mismo, se, se publicará en, mayormente en las redes sociales, también se puede hacer publicidad en medios de comunicación. Y el acto de entrega tenemos idea de que se pueda hacer unos días después del cierre de la campaña, es decir, vamos a decir, pues, finales de junio, mediados de, de julio, en un acto presencial para el cual pues, ya hemos hablado con responsables de la, de la Junta de, de Extremadura, que por cierto creo que hay alguno que está conectado con nosotros hoy, y, y esperamos contar con su colaboración para organizar este, este acto presencial de, de cierre de campaña y donde daremos a conocer los ganadores definitivos del concurso y se entregarán los premios. Y por mi parte creo que ya creo que ya es todo. Muchas gracias César.